Durante la temporada de Semana Santa, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla desplegará a 1.284 elementos y 414 patrullas en todo el estado. En conferencia de prensa, Daniel Iván Cruz Luna, titular de la dependencia, señaló que los operativos se intensificarán principalmente en lugares con mayor concentración de personas, como balnearios, iglesias, pueblos mágicos, centros de atracción turística, carreteras de mayor tránsito y centrales camioneras. De igual manera, se dará atención prioritaria a municipios con vocación turística como Pahuatlán, Huauchinango, Jicotepec de Juárez, Zacatlán, Chignahuapan, Tetela de Ocampo, Tlatlauquitepec, Huetzalan, Cholula y Atlixco. Asimismo, declaró que se establecerán módulos de atención ciudadana con el objetivo de prevenir la comisión de delitos que afecten a las familias, así como puntos estratégicos de información vial en el interior del Estado para proporcionar apoyo a visitantes.